Bien, ¿qué tal, gente? En este video les quiero enseñar cómo conectar una, un motor de estos. Por ahí nos encontramos con estos tres cables y no sabemos cómo, cómo proceder para conectarlo. En este caso tenemos estos tres colores: amarillo, celeste y rojo. La forma más rápida de, de, de, de identificarlo es la siguiente. Yo lo que voy a hacer es. Tenemos un punto acá, tenemos otro punto acá y otro punto acá, ¿no es cierto? Pero lo que voy a hacer es poner rojo, este va a ser celeste y amarillo. bien ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a agarrar nuestro tester o multímetro como le dicen algunos y lo que vamos a hacer es y lo vamos a poner en lo que sería on y lo vamos a poner en la más baja y vamos a proceder a medir en este caso tenemos rojo y celeste ponemos rojo y en este caso tenemos el celeste acá Ahí nos da 28,5 rojo y celeste no es cierto tenemos acá tenemos así tenemos así no es cierto 28,4 bueno hoy no dio 5 no vamos no, a no, poner bueno, 28,4 28,4 perfecto ahora lo que voy a hacer es voy a desconectar de acá el del rojo ahora vamos a meter en el amarillo así que ahora estaríamos midiendo celeste con amarillo no tenemos eh, eh, como es el dibujo acá celeste o sea, celeste acá con, con esta y, celeste, y amarillo acá y la medición Vamos a poner de vuelta Nos da 32,7 32,6 nos va en este caso ahí Vamos a ver 32,6 Sería este Con bueno, este, ¿no es cierto? Bien, entonces dijimos que Medimos el celeste Con el amarillo no es cierto ahora lo que vamos a hacer es medir estos dos últimos que faltarían que es el rojo con el amarillo tenemos a el amarillo conectado acá y conectamos el rojo tenemos 62,7 62,7 así así como verán la suma de estos dos es igual a este bien acá lo que hacemos es tomar el menor valor que en este caso sería este de 28,4 y tenemos fase y neutro cierto y pasa a ser nuestro común el rojo si ¿Sí quiere decir esto que nuestra en, en bobina es así bien y en el amarillo con el rojo lo que hacemos es conectar el capacitor ¿se entendió? así que perfecto entonces como dijimos agarramos el motor dejamos el diagrama de este lado y tenemos un extremo del amarillo en un extremo del capacitor ahora tenemos el rojo, un extremo del rojo o sea el extremo del rojo iría en el otro extremo del capacitor en este caso acá y después nos queda el celeste que como dijimos es negativo o sea neutro perdón y después el rojo que sería la fase nos va a quedar así ahora lo que vamos a hacer es lo vamos a, a conectar voy a buscar un cable bien, acá traje un cable con su fase y su neutro lo que vamos a hacer es conectar en este caso marrón con marrón celeste con celeste y como vamos a hacer solamente prueba vamos a agarrar y este lo vamos a poner acá nomás y para que nos se unan los cables ya tenemos conectado acá y ahora lo que vamos a hacer es así el... Lo que voy a hacer es poner un pedazo de cinta para que se vea que gira el motor. Vamos así. Ponemos así y ahí. Y bueno, ahora lo que hacemos es, con mucho cuidado, lo conectamos. Antes de conectar por ahí, traten de, de sujetar el motor porque es como que pega un, un golpe, por así decirlo, y lo mueve Así que bien Ahí quedó gente. Esta es la única forma de. hay otra forma pero bueno, la más aconsejable de probar un motor es esta. Perfecto gente. Espero que les haya servido, les haya gustado el video. Si es así, les invito a que se suscriban al canal, que le den me gusta y que lo compartan el video. Listo gente, hasta el próximo video.